¿Qué tal chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Idanich Y hoy os traigo la segunda parte de cómo poner el forno más fluido para subir FPS Y ponerle un rendimiento súper bueno Bien, el primer y único paso que tenéis que hacer es descargaros el programa que, Bueno, un programa, es un archivo, ¿vale? Que he dejado en el link de la descripción, está al principio de la descripción, ¿vale? Se lo descarga Y solamente tenéis que hacer una cosa y es súper rápido, este tutorial es súper rápido, ¿vale? Así que va a tardar muy poquito Bien, pero antes por favor, si se pueden suscribir y darle like a este canal Que estoy haciendo todo lo posible para que vuestro forne vaya de lo mejor que pueda, ¿vale? Lo agradecería muchísimo, es lo único que voy a deciros Bien, bueno, se van al link y os va a salir este link de aquí, ¿vale? Este archivo de aquí Se lo descargan, yo ya me lo había descargado, ¿vale? Pero se lo descargan Bien, una vez se lo descargan Vamos al escritorio y vamos a poner Windows IR, ¿vale? Windows IR y nos sale esta ventanita Bien, aquí vamos a poner app data Así tal cual, como sale aquí en la pantalla, app data Le damos a aceptar y nos va a salir nuestros archivos, ¿vale? Bien, aquí el primero vamos a local El primero de todos Luego nos dirigimos a donde pone Fortnite Game Uh, eh, cuidado que vayan... Seguramente mucha gente ponga... A ver si lo encuentro el archivo Epic Games Launcher... Bueno, no lo encuentro, de igual Se van a Fortnite Game, ok Fortnite Game, save Y ahora vamos a configuración, aquí, a config Config Windows client Y este es el archivo que nos hemos descargado Vale Pero os va a salir el del juego es decir, os va a salir otro que no es el que hemos descargado Sino otro que viene por predeterminado en el juego Vale, vamos a tener que borrar este archivo Seguramente, mucha gente no confía en mí Y va a decir, esto es un virus o algo No, vale Si no confían en mí Intentar tener un poquito de confianza Y hacer esto, vale Mandan este archivo y lo ponéis en el escritorio Vale Y, os, y se quedará como esta carpeta vacía Bien, lo único que tenéis que hacer Sería el archivo que descargaron, copiar vale y hacer el mismo procedimiento Una vez copiado el archivo van a poner App data Local, otra vez Fortnite game Save, config, window client Y poner pegar Es decir, lo que hemos hecho ha sido Borrar o echar para afuera el archivo que teníamos en el programa En Fortnite y hemos puesto el nuevo que hemos descargado Bien, ¿y qué cambia el nuevo? Lo que nos hace es poner las texturas y todo eso con más rendimiento. Eh, básicamente, lo que hace es eliminar cosas innecesarias del juego y ponernos los super eh, modo rendimiento super. Vamos, eh, así me explico. Básicamente, lo que está haciendo es poner modo rendimiento a máximo, ¿vale? Quitar todas las texturas que no se, que no se utilicen ni nada. Y lo que hace esto es Ir el Para que vaya el juego más fluido Me estoy trabando un montón y lo siento Y viene Aquí también, si queréis Esto es opcional, ¿vale? Lo dejáis así si quieren, pero esto es opcional Lo que voy a hacer ahora Y es poner la resolución Donde pone Resolution, Size X y Size Y Y este también Estos cuatro se pueden mover Lo que ustedes quieran Si queréis poner una resolución super estirada Lo podéis poner pero esta resolución a mí me encanta, un en momento me va bastante bien con ella y esta cosa de aquí os va a salir como algo así, vale? os va a salir algo así, 920, vale. lo podéis poner como vuestra pantalla o lo podéis poner como tú quieras. yo lo voy a dejar así, vale, y le dais a guardar, importante. una vez hecho eso, pues bien, ahora vamos a Fortnite para ver qué Resolución tenemos para que veáis que si sí funciona perfectamente y no que y, y para que vean que no son virus ni nada Voy a ponerme esta, este programa si queréis instalarlo para que el juego vaya mucho fluido Mucho fluido, increíble, ¿eh? no me sé expresar hoy Si queréis que el juego os vaya muy fluido sin input lag ninguno, este programa y este son extraordinarios vale. Aquí arriba en la tarjetita os, os habré dejado la primera parte de esta serie de cómo hacer que el Fortnite vaya más fluido. Así que vamos a entrar al Fortnite. Y a ver qué tal. Al menos digo una cosa. Eh, voy a quitar esto un momentito. Bien, os digo una cosa. Eh, estamos haciendo directos todos los días. Todos los días estamos haciendo directos de Fortnite. Y estoy regalando pavos. Bien, cómo regalar, cómo conseguir esos pavos. Yo os regalo cofres, ¿vale? Por suscribirse, por comentar en mis vídeos, por dar likes. Yo os regalo un cofre. A lo mejor cada día, por ejemplo ¿Vale? Si sois activos Con ese cofre, lo, lo que conseguís Son varias recompensas En ese cofre trae re tres recompensas Diferentes, puede ser pavos Puede ser gestos Puede ser skins, o puede ser Basura que no sirve para nada O puede ser cartas para Estropearme el directo, cosas como Cartas troll Hay cartas también que dicen Llama a tu novia gástale una broma Cosas de esas así en directo molan mucho ¿Vale? Eh, y en esos cofres podéis conseguir pavos de Fortnite. Es raro. Dos personas, solamente dos de 100 personas han ganado los pavos. Pero es posible. Es raro, la verdad. Porque yo puse muchas posibilidades de que te toquen. Pero es que hay muchas cartas. Así que por eso no tocan tanto. Y ya, chicos. Vamos a ver si el Fortnite funciona así o sí Otras cosas. Si queréis más cofres. Mandadme vuestra ID abajo en los comentarios. ¿Vale? Siempre que estoy grabando me da como ganas de estornudar, ¿vale? Estoy como llorando ahora mismo No sé, tengo como ganas de llorar ahora mismo, no sé qué me pasa Y bien, chicos, mirar la resolución ahora, cómo cambia Mirar. atentos, ¿eh? No sé si lo estáis viendo o no, pero seguramente no A partir de ahora mismo sí que lo vais a ver Yo creo que sí ahora mismo Vamos a guardar, a ver si está conectando y para que vean ahí está vale ahora se ha estirado la pantalla genial eso significa que nos ha funcionado perfecto todo vale si no se estira a la primera vez reiniciar Fortnite que eso es un bug a veces a la primera no sale pero a la segunda sí y ya está iniciando sesión y ya está chicos eh, ya tenéis el Fortnite modo rendimiento super ultra y mirar tenéis que hacer estas configuraciones de aquí mirar vais a ajustes vale y aquí está, pantalla completa Siempre importante, pantalla completa mmm, Va a ir mucho mejor el forre ¿vale? modo altónico tónico, nada, bla, bla, bla la Resolución al 3, la, la tengo el 100% Y rendimiento alfa, ¿vale? Súper importante este, que es brutal El rendimiento alfa Y las mallas en bajo, si quieres tener menos 100% Y yo con estas configuraciones de aquí eh, Voy genial, genial, genial Mucha gente me pide mi sensibilidad Aquí os la tengo, venga Esta es mi sensibilidad, ¿vale? es muy parecida a la de Wallfish que subí yo hace poquito que también la dejaré aquí arriba por si queréis verla y bueno vamos a creativo para que veáis cómo se ve vamos a creativo let's go no me he acordado que tenía el copyright bueno vamos allá vamos a dar a crear y mirad los fps vale lo tengo en ilimitado. en ilimitado oh, no. ahora os lo enseño <risa> eh, lo tengo en ilimitado vale significa eso que los FPS tienen que ir a lo máximo. A lo máximo. A los 200 y pico FPS. O lo que me dé el Fortnite. Bien. Pues ahora voy a mostrar que no es así. Con, nueva, con la nueva configuración que hemos puesto. ¿Vale? Esta configuración. Lo que te hace. Vaya pin que tengo. Mirar arriba. Lo voy a poner más grande para que lo veáis mejor. ¿Vale? Voy a poner el HUD mucho más grande. Mirar arriba. ¿Veis como que me pone 100. Ciento... 150 FPS aproximadamente Y son como No son ni muy estables Pero tampoco son inestables Está como los 140 y pico Siempre, ¿vale? Eso significa muy bien Eso significa que está muy bien En el juego ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué? Lo que hemos hecho Ha sido limitar el Fortnite A la capacidad que tiene tu monitor De transmitir los fotogramas por segundo Es decir, 144 en mi caso Vale, no sé si la verdad que en un monitor de 240 FPS esto le funcionaría No tengo ni idea, a los de 144 y 60 sí, pero a los de 240 FPS no tengo ni idea si le funcionaría esto Yo creo que sí Y como veis, tiene 145 FPS ¿Se mueven muy rápido los números? Sí Pero son muy estables, ¿vale? Son muy estables De vez en cuando se ve como un bajón ahí de FPS, pero en verdad no se nota Simplemente es que los números eh, bajan así, pero el bajón no se nota en el gameplay y va muy fluido, chicos, va muy fluido el juego. Vamos a ver en un mapa de edición, por ejemplo, cómo va de fluido esto. Y de verdad, va muy, muy bien, ¿vale? Como ya he dicho, lo que hemos hecho, en vez de ilimitar los fotogramas, hemos hecho limitarlo un poquito más de fotogramas por segundo que puede tener nuestra capacidad del monitor, ¿vale? vale no sé si me entienden, pero es que últimamente me estoy expresando muy mal No sé qué me pasa, creo que es porque grabo por muy temprano Y como tengo la boca todavía dormida, no sé expresarme bien De hecho, este vídeo, mi novia lo va a ver seguramente Este vídeo eh, lo estaba grabando antes y llamé sin querer a mi novia el, O sea, tenía el móvil de mi pierna y sin querer apretar el botón de llamar ¿Vale? Y estaba comentando el vídeo y ella escuchándome <risa> Es increíble, chicos Y mirad cómo va fluido, ¿vale? ¿Es verdad que las texturas se ven más feas? Uy, no se dirá Es que soy de mando, chavales No se preocupen, ¿eh? Yo claro no juego así Y mirad, eh, no tengo impulsar ¿vale? No tengo input lag ninguno O sea, es increíble y mirad, ¿Queréis mirar el mando también? en mando también, chavales El mando también Mirad esto en mando también O sea, es que no tengo input lag ninguno Es increíble Es increíble, bro pues nada, chicos, eh... es que mirar esto. Uy, estoy muy frío, eh. También te digo que. Estoy por pasarme por teclado y todavía. Sigo pensando sin en pasarme en teclado o en mando. Es que es juego mixto. Como veis en mi logo del canal, en donde pone Danich abajo en lila. Que por cierto, tenéis que darle a suscribir. Eh. Sale un muñeco, la chica son mí, con teclado y con mando Eso significa que soy jugador mixto Yo juego las dos Así que... No sé qué decirles, la verdad sí Es que es que me encanta jugar en teclado, da un gustazo increíble Pero luego soy muy malo, tío Soy muy malo en teclado O sea, no me, no me acostumbro muy bien En la puntería, más que nada Pero bueno Es que tengo una alfombra muy pequeñita también, te digo, eh bueno chicos, espero que les haya gustado el tutorial Hacerme caso, esto va muy flying, ¿vale? Y si queréis la tercera parte Decídmelo por los comentarios y darme un gran like Chavales, el Fortnite os va a ir Muy fluido, muchas gracias a estas Opciones que les estoy dando, así que Espero que les haya gustado Dale like, suscribiros si no lo estáis y hasta el próximo vídeo Adiós